Sí, ya está grabando. grabando. Andrés, te queremos mucho, recuperaste. Andrés, que te echan de menos. ¿Está malo o qué? Yo campeando por el. ¡No me jodas! Pues, Estaba ayer. Esto aquí, a ver si podemos cogerlo. ¿Al principio o al final? ¿Tanto? ¡Eh, atención! ¡Mirad este vídeo, por favor! ¡Ojo! Oh, ¡Ojo! Oh, oh. ¡Madre oh, mía! Cargaríamos cuatro equipos oh, y oh. en cada equipo se deberá elegir <mire>. un observador. <Tanto. tose> El tótem se situará en el centro de la pista. A cada equipo se le otorgarán 20 cartas y cuando se den la señal deberán darle la vuelta a una de sus cartas y realizar la actividad propuesta. Una vez comenzada la actividad, el observador debe fijarse en cada uno de los otros equipos para ver si otro u otros equipos realizan la misma actividad que su equipo y por tanto dar la orden de tótem. Si aparece la carta todos a por el tótem, todos los equipos y todos los participantes del equipo deberán ir a por el tótem. También se dará orden de tótem cuando varios equipos realicen la misma actividad o todos los equipos tengan una actividad diferente, pero el primer equipo que acabe puede ir a por el tótem. Solo el número de jugadores que aparezca en la carta deberán dejar de hacer la actividad propuesta y deberán correr hacia el tótem y atraparlo. Los demás jugadores del equipo deberán seguir realizando la actividad. Una vez atrapado el tótem, el equipo al completo deberá finalizar la actividad correctamente. De no ser así, el tótem no será válido algo, algo habéis visto por ahí vamos y viendo descripción del juego por ahí bien hablamos de contenido motor si leemos los objetivos fijaros, objetivos motor lograr la activación y afección constante desarrollar la capacidad de reacción y rapidez bien, desarrollar la capacidad de cooperación y coordinación la cooperación y coordinación no son objetivos motores son objetivos más bien actitudinales pero no motores, ¿vale? objetivos de consecución realizar rápidamente y correctamente los retos ...llegar primero a por el tótem cuando coincide la actividad con otro grupo... ...y conseguir el tótem... ...y ahora el meta vamos a ver... ...conseguir el mayor número de totem o puntos posible... ...¿cuántos puntos o cuántos tótem hay que conseguir para ser el equipo campeón?... Eh, pues sí, hay, que, hay 20 pruebas, pues el que más consiga va a saber que va a ganar. Pues conseguir el mayor número de puntos o totem posible de las 20 pruebas, ser más concretos todavía. ¿Vale? Es que tampoco sabemos cuántas, no tenemos 20, si luego no, el tiempo o no nos da tiempo hasta los 20 van a ser menos, entonces por eso no hemos puesto número. Bien, bien, me gusta la justificación, Rosalía. No, no, que me gusta la justificación, bien, bien vamos viendo eh, tenemos tenemos calificaciones y clasificaciones aquí hablamos un poquito de la visión inicial el escudo de el, el escudo de juego vamos con los tiempos fijaros eh, procura siempre como vemos dentro de objetivos en menor actividad motora vale y vamos aquí al siguiente que he visto aquí que tenéis 200, 200 estupendo Bien, al menos están con su enunciado para seguir la ronda y la fase y vemos eso, las 20 pruebas. Pues cuando 20. queréis ¿no? empezar. Pues, ¿no? vale, vale. Os vamos a dividir en cuatro equipos, ¿no? Cada uno de los equipos en su zona base, que es el cuadrado que hay, ¿no? Y vaya a tener... Hay un cuadrado con cono, y vais a tener un material que seguramente vais a necesitar en un futuro. Cuando Afica toque el silbato, uno de nosotros tres y ahora el cabello que va a en otra prueba, vamos a levantar una carta y os vamos a decir la actividad que hay. Y os vamos a decir, por ejemplo, tote grupal y dados de las manos. Una persona del equipo la tenéis que seleccionar que va a ser el observador. Él se tiene que fijar en si estáis haciendo la misma actividad que cualquier otro grupo. Si estáis haciendo la misma actividad que cualquier otro grupo y como pone totem grupal dado de las manos, tenéis que ir todo el equipo dado de las manos a por el totem, que es el color naranja. ¿Incluye al observador? El observador tiene que ¿Totem? dar la señal de tótem y todo para. El observador tiene totem que hacer la, que la actividad igual que todo y sí. tiene que fijarse, fijarse también. Hay Vamos a ver, hay cuatro, no? ¿Hay cuatro? Al totem grupal, pues dice totem grupal, te comienzas de la mano y llevas al totem. El primer equipo que toque el totem lo coge okay, y okay. se lo lleva a la mano. La prueba, la, la, la prueba, yo soy chino, pero no sale. ¿De verdad? Solo vale pillar al que tiene el totem ¿Sí? cuando el totem sí, no, es individual. No, es decir, si va solo una persona por el totem y la otra persona y una persona lo coge, la otra. Y antes de que llegue a su tono base. Dinámica una preguntita, si uhh -uh pre tonta... bueno, <risa> eh, no, ¿Sí por ejemplo, lo que habéis que dicho del totem grupal, si yo saco, o sea, si sacamos una carta y tenemos pirámides, dentro de esa misma carta por lo de la forma del el tótem es de chocolate. Vamos a ver. Es que hay un problema que es muy importante. Por ejemplo, el tótem es igual, pues, dejáis de hacer la prueba y dejar de hacer el tótem. Pero por ejemplo, tótem individual, todo el equipo se queda haciendo la prueba, hasta el número que Y si la prueba no la realiza correctamente el equipo, por mucho que el de su equipo traiga el tótem, no cuenta. que el equipo. Hay que hacerlo bien. da igual que Hombre, por ejemplo, hay que hacerlo rápido en el ...en el caso de que ninguno coincida... ...y no se va a dar orden o No, no Si ninguno coincide, el primero que la ciudad... la ciudad viene. ¡Venga! ¡Venga! va a ¡Seguro que te 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Ahora vamos. ¡No! ¿Quieres dos? El que el perro es mío ¡Quita, quita, quita! ¿Quiere corre? que corre? ¿Quieres seis tres, no? Vale, yo también ¡Hala otra vez! ¡Hala otra vez!